Buenas tardes amigos y amigas de la Hora de hurlingham. estamos acá desde el Club Alvear en el Estadio Parque Avellaneda, una linda tarde como habrán visto todos y vamos a transmitir al Deportivo Hurlingham que se va a enfrentar con Juventud de Tapiales y antes que empiecen todos, que ya estamos, ya están los jueces, ya están en el centro de la cancha le digo quiénes fueron los convocados para el triangulito: Lucas Carrizo, Luis Porto, Ario Luna, Dylan González, Julián Combina, Ramiro Vidiati, Hernán Sosa, Alex Correa, Iván Álvarez, Alexis Soto, Matías Solalinde, Axel Arias, Ariel Maldonado y Homero. Y por el lado de Juventud de Tapiales, y que especialmente agradezco la ayuda de Lazarte Alejandro que él fue el que me ayudó con los nombres. Con el 13, Diego Salerno. Con el 8, Ernesto Peña. Con el circo, Marcelo Ferlini. Con el 15, Lucas Paez. Con el 18, Enzo Ludgar. Con el 7, Julián Fernández. Con el 20, Nahuel Carrizo. Con el 11, Martín Augelli. Con el 22, Mauro Penaccio. Con el 16, Tomás Golpe Con el 10... Jonathan Ojeda, con el 17 Martín Zamudio y con el 23 Agustín Pérez. Con la gente de Tapiales siempre que hemos ido al club, siempre tenemos buen recibimiento, sin ningún tipo de, de problemas. Lo mismo acá en el club Alvear, acá estamos viendo la formación del club. Ahí está Mati Barrios. Con ganas de estar ahí. Sí, sí, te entiendo, Mati. Ahí están todos los sponsors del club, que son un montón. Ahí los vemos. Fotógrafos y demás. Espero que esté todo el mundo maquillado, que se haya maquillado los jueces. Se haya maquillado todo el mundo. Allá está. La formación de Tapiales. Gabriel López dice, va en tri Allá está Federico de mando las cosas. Y todo esto a nosotros nos acompaña Lema Seguros, Pet Shop, el shopping de tu mascota, distribuidora vergada, quinemob. Europlac, El Dado, La Goloteca, El Carancho, Frutas y Verduras, el Instituto General Martín Miguel de Güemes, Gallo María pensando en vos siempre, Kinderland, la juguetería más grande de Hurlingham, Espuma de Pulio Letano, Cortes, a medidas y Riedmar, las galletitas, otra vez no olvidamos ir a Riedmar a comprar la galletita primero. Federico, no me hagas eso, yo te dije "Sé me acordar. Saluda a la gente, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos, vecinas de Urlingan, a todos los amigos de la obra de Urlingan Espero que estén todos muy bien Gran partido hoy de la División C de Futsal AFA sí. Único partido acá en la cancha de Alvear Donde, donde Urlingan recibe a Juventud de Tapiales uh -huh. Y en la anteúltima fecha vamos a estar transmitiendo, ya hablé El clásico de Tapiales ah, en cancha neutral Perfecto eh, Juvencia contra Juventud de Tapiales Ahí estuve hablando con Gonzalo Que Gonzalo está allá, si querés marcarlo Allá eh, Nada, siempre nos recibe muy bien La gente de Juventud de Tapiales Bueno, hace cuánto, hace dos años Que estamos esperando por transmitir El clásico de Tapiales Chicos, por favor, pórtense bien Pórtense bien en ese clásico No hagan líos ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, caballero? Aquí estamos, vienen a saludar gente amigos vecinos vecinas de Urlingan y ya falta poco ya vamos a arrancar y como vos lees más rápido también te doy esto para que tengas por ahí para tener los nombres ya lo dijiste sí ya los dije todos ya los dije todos ah y el que juega en este también es Leandro Sudarsky eh, porque un chico que no se sentía bien Mandotti sí. y entonces un cambio ahí sobre sobre el pucho Va a comenzar el partido. Va a comenzar el partido. Mueve Urlingan. Urlingan hoy está de negro. Juventud de Tapiales de Multicolor. Arrancó y lo está viendo por la hora de Hurlingham. Aquí tiene Julián. Julián va tocando con Ario. Hoy Ario es capitán. Toca con Dylan. Mueve Hurlingham. La pelota iba para Luis. Pelota desinflada. El ruso González ya se enganchó. Hola. ¿Eh? Pero alguien puede ver porque están jugando la pelota ahí afuera, por ahí alguien puede ver. Bueno, la pelota la tiene Juventud de Tapiales, va moviendo. El número 5, Ferlini, gran jugador de futsal. Recupera a Luis, va tocando con Julián. Sale Burlingan desde abajo. Estamos de acá, de la cancha desde Albiar, ya es nuestra casa también. Son las nochecitas de Alvear, se Estas podría decir. Las nochecitas, las nochecitas de Alvear y ya, claro, ya empezamos a extrañar las tardecitas. De Almafuerte. De Almafuerte. Mirá que damos vuelta, ¿eh? que transmitimos no solamente al triangulito, sino a todos los equipos con los que compite, que para nosotros es un agrado gigantesco. Se viene Juve. Ya mitad de cancha, Perlini. Vamos viendo con el número 8 que se llama Peña. Saca Ario. Juega con Dylan que va. Y Ferlini que corta. Ferlini se la corta. Marcelo la se cual. llama. Marcelo Ferlini. Marcelo Ferlini. Marcelo Ferlini se la cortó justo porque dice a Dylan. Que es una locomotora. Ups, lo Luis ahí, Ario falta. Tiro libre, en mitad de cancha para Burlingame. Primeros diez, minutos. El número 10 se llama. A ver. Se llama Ojeda. Tomás, Jonathan Jonathan Ojeda Seguro que no nos vamos a acordar de todos Pero por lo menos cada tanto lo vamos Lo vamos nombrando a vamos poquito nombrando. Esa es la idea Esa es la idea Era buena, era buena, era buena La pared entre Ario Y Dylan no salió Sale Juventud Juventud Veta tapiales de abajo. Cortario. Y si le Demate nada. Todo esto es lateral allá, al costadito lo hacemos ver, con. El 11, ¿Quién es? Se así voy conociendo. Martina Perfecto. Martina Uglieri que jugó, que, Augusto, que jugaba sabes dónde en Bele Futsal. Hueso le dicen. Claro. Porque imagínate que no tiene. Creo que porque ahí se viene Dylan. Mete de presión, Dylan. Me bien, bien, bien, Dylan, bien Dylan. Sí, lo vi el otro día en la práctica con ustedes, cuando estábamos en el partido que no fue. El partido que no fue partido contra partido, Ferro de Merlo. Contra Ferro de Merlo. Eh, yo tuve la suerte que me quedé presenciando una práctica de ellos eh, el hueso tiene lo suyo. 0 a 0, esto recién comienza. Estamos con Nico N y J ahí abajo también. Hoy fotos vamos a tener de todos lados, porque también está, está nuestro amigo. No me sale el nombre, Mati. De BLJ, b BLGJ. BLG no, no, no, fotografía, me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Son un montón. Lo que sé es que hay corner para Urlingan que hoy estamos de negro. Y si hoy ganamos de negro, no nos sacamos mal La remera negra. El remate de gol. La pelota. Gol de Julián. Julián Combina abre el marcador. Quizá hay que decir también que ataja hoy el mono Lucas Carrizo. Ahí está. Que está allá, ahí va. Muy bien. Bueno. ¿me dejás? Y que tenemos, disculpa, y que tenemos allá en, eh, a Néstor. ¿Dijiste que, está, que volvió Néstor Barrio no, Nuevo? Néstor Barrio Nuevo está haciendo de entrenador de arqueros, que es un gusto, es una vuelta de él. Al club, la vuelta club. al club. Bueno, lo que pasó con el, con el gol es que tira, la pelota rebota y bien. Le, cambia, le cambia el paso al arquero, que el arquero se tira sobre su izquierda y la pelota circuló hacia su derecha. Muy bien, bien la, recuperación, bien la recuperación de Ario. Ahí dice, era hora que lo pongan al mono. Muy bien, Viviana Correa, que siempre está en las transmisiones del triangulito. Es una fiel de la hora de Hurlingham, se podría decir. Bien, se fue, se fue, se fue, bien. Bien, Dylan, bien la presión. Vos que extrañabas el... Eh, uh, uh, uh", ¿Viste? Me di cuenta que voy a te algo en los oídos. No, no joder. Bien, bien. Único partido hoy acá en Alviar, sábado a la noche. Hurlingham que hace de local con Juventud Único de Tapial. Único partido. Acá en esta sede. Mueve, pegale Dylan, pegale Dylan. Toca con Ario. Quiere salir Juventud. Lo dejan solo el mono. y... Empató Juventud. Una equivocación de Ario, resuelve bien Juventud, de Tapiales empata uno a uno. Una equivocación doble, porque en realidad Ario la toca y el arquero no reacciona en salir, en salud cuando tiene que salir y entonces eh, le domina la jugada. Pero bueno, son cosas del cruzal, como decimos, acá gana el que se equivoca menos y se juega tan rápido que pueden pasar esas cosas. Se viene Urlen, a ver, con bien, Julián, bien, con, vale, vale, con vale. Ario, el remate, ahí. Ahí cortalo. Y ahí ahora cosa, hay que no, cortar. No, no, no. Bien, bien Julián. Bien. Y y bien. La busca Luis. Muy bien, y falta. Y falta, tiro libre. Tiro libre. Pero Luis se cae con calidad. Luis se cae con calidad, es un, es un jugador para otra cosa, viste. Flexionó las dos rodillas, tiró sobre el costado, 10 puntos. A la tele. Bueno, el tiro libre lo vamos a hacer con Ario. Seguramente Ario le va, lo va, se la va a tocar a Julián y Julián le va a pegar al arco un misil. Ya te la hago, ya te la hago. O si no, la abren acá con Dylan, pero no creo porque. No, se la tocan a Julián. A ver. Se la tocan a Julián y Julián le pega, Mira, Toma. ¿Viste? y queda la pelota queda la pelota oh, y el remate mira no vos lo tenía lo no tenía Luis lo no tenía Luis y la encontró se podría decir que la encontró el arquero También porque están están defendiendo están jugando como le digo a la gente cada vez se juega mejor el futsal con más, más dinamismo más juego Julián Luis, Luis vuelve a probar con media distancia La toca con Juntina, tiene ario ario vuelve con Luis vuelve con Luis que estás ahí Dale, Luis. Luis, dale. Hay que Ahí pegarle. Tira. Bien, Dila. Bien, Dila. La tira. pelota rebota y se va lateral para el triangulito. ¿O no? Sí. ¿O no? Empieza a mover el banco. Entra Ramiro Vigliati. Salió Luis, entró Ramiro Vigliati. Pelota que sale Juventud desde abajo. Espera, mitad de cancha Urlingham. Bien Juli. Bien Dylan. Dale, Dylan de medio. Ahí está, con con fala. Ah, lo agarró caminando al revés. ¿eh? vuelve para atrás. Listo. Y todo esto vos lo estás viendo por la hora de Urlingham a través del streaming de Facebook. ¿Qué transmitimos en HD? ¿En HD? Sí, HD. No, 438 por no sé qué. Vale. Arriba, arriba le dice no hay falta. Había levantado la mano Ario, marcando que él había ido en forma leal. El juez tiró lo mismo. Continuamos con la jugada, la tiene Tapiales la pelota. Ahí con Ario marcando el 14. ¿Quién es? No lo tengo. No lo tengo, de verdad. Pero no, libre, no, libre, no, lo tengo, ¿no? no estoy repetido, no. no. Bueno, es el 14, le podemos el 14. decir el señor 14. El señor 14 es 23, ¿sí? Lo le... sí. el 23, sí, Agustín Pérez. Agustín Pérez y este otro es el 8, que es Ernesto Peña es El que le va a pegar Ernesto Peña De Tapiales El señor Peña Mira A ver qué pasa Están empatados Uno a uno, uno, a uno Faltan 14 minutos para terminar el primer tiempo y, igual, y también están igualados En faltas Dos faltas cada uno de los equipos Gracias a todos los que están viendo Jorge Alberto Alfonso, buenas noches muchachos, vamos los pibes, pero claro que sí, vamos todos, todos los pibes de un bombazo, ah, ¿no? Ojo, sacale, sacala de ahí, sacale, sacale, sacale, sacale. Umba. Bien. sacala. Rama bien, el negro vale, Y ahora, Homero, sacala. Bien, linda! Sola linda. Sola, Mirá la pelota, es liviano, es rápido, tiene buen manejo de la pelota. Acá el 7 se los presento y está Homero también hacia adelante. Acá el negro pica para Homero. Se viene Marcelo. Marcelo. Bien, Ahora Homero. Homero y para lucha cae. No, en realidad tiene en el pantalón tiene el otro el pino tiene el número, es el 14 es el 23. Agustín Pérez entonces. Agustín Pérez era el que el supuestamente 14 que 23 Ahí lo cambiaron, eh. Igual. Viviana Correa dice, vamos el negro y el negro. Que sea futsal y Rama, no? el negro, dale. A ver, a ver, ojo con Marcelo, ahí, Marcelo que tiene experiencia con Vaso al medio. Bien negro, bien negro. La bien, negro. No nos quedemos, no nos quedemos. Bien. Bien, bien Homero, bien Homero. Marcelo en el medio con la pelota, marcando lo que va a hacer. Hizo la línea de corta y lo saca. Y que se la sacó a Jonathan Ojeda. Bueno, y que sea futsal y si no que no sea nada. Así nomás se lo decimos. Así que vos querías ver futsal, así que te gusta el futsal y estabas como loco. Bueno, ya está amaneciendo el juego, está amaneciendo la apertura. Este, de todos los deportes y demás el domingo que viene vamos a estar transmitiendo handball de nuestros amigos Ahí de la tarde del el estadio, ¿no? Ahí. así le llaman, el 8 Marcelo tiene la pelota el ocho, Peña, Peña, Peña, Peña, Peña, Peña ah, Marcelo, muchacho, de muchacho. vuelta Peña Peña con Marcelo otra vez, otra vez va a jugar con él a ver, rebota, rebota mal, la se viene a la eso rinde. la linda a ver viene hacia atrás, se la da Homero bien. Homero que la hace bien, Homero que traba Homero que gana que pasa que otro... Sola Linde y falta de burro. No sé si fue falta, pero bueno. Sí, lo agarró del cuello, lo agarró el cuello. ¿Desde cuándo lo agarró? El Recién. Fede Rodríguez. Vale, mono, dice Candia, Sofía, están todos, están todos. ¿Qué están comiendo? Cuénteme algunos. si está comiendo algo. ¿Qué están haciendo? Si es pizza, si es qué, papa frita, empanada, milanesa. Bueno, están cocinando pues muy temprano. Están cocinando, es muy temprano. 8 y comiendo, 20 es son. Es muy pa. temprano. ¿Dónde está la delegada Avedora? Carrizo, Puerto, Luna, González, Combina, Bigliati, Sosa, Correa, Álvarez, Soto, Solalinde, Arias, Machado y Homero son los convocados para el día de hoy. Acá los tienen. Al arquero Rosegada ahí se vamos, mono, pero el mono tiene una hinchada. Dale. Sí, sí, sí. Se van encontrando. Cuidado. El golazo. 2 a 1. Pasó al frente. Pasa al frente, Juventud de Capidales. Muy buena jugada. Bien resuelta. Pulsando el empate. Córnero. a buscar a gente de alvear ¿qué pasó? nada no, falta un trapo de piso claro porque como ustedes hacen de localidad vos tenías que ir a no no no a estoy no. buscando gente de alvear que venga ah, ya buscaste? Sí. vamos mono oh, hay que patear hay que patear Mira, vos el arquero Mira, vos Bien, bien, bien, bien, bien. Entre Sol linde y el negro, Vale, se salva. Se salva Juventud de Tapiales, que sale de abajo ahora. El negro que lo aprieta y aprieta Homero. también Homero. el futsal se pone cada vez más más técnico, más veloz y no es fácil para nadie cubrir una posición jugar en la cancha y además dar garantía de que 10 sobre 10 no es así porque todos juegan y como vos siempre dijiste Fede, acá es un juego del, del que comete menos errores claro. ese que gana eh, lo bueno que es un juego donde nadie tiene la vacatada nadie dice netamente superior no, es todo luchado en el buen sentido, con jugadas y demás Y sal milímetros Y sí, Mira sí. cómo le corta ahí Upa Cubrí la postura Bien. Sola linda Se la, la juega al solo Consigue un corner Consigue un corner Consigue un, un corner Es una jugada muy Férico va y viene, ¿eh? porque está de delegado de Dor en AFA y tiene que hacer algunas cosas. El piso siempre tiene que estar seco porque, es, como ustedes verán, es una superficie pintada y con humedad provoca la inestabilidad en, lo, en los futbolistas y las quemaduras. Entonces ahí la toca, dale, dale, Solaninde. Bien. Rama, pide para arriba, va con el negro, no, se resbaló, vuelve hacia atrás con el Mono, el Mono lo tiene a Zola Linda ahí al lado, se la pasa Zola Linda, Rama, de vuelta se le va afuera la pelota, Homero le pide, pide tranquilidad. Es cierto, también está están disputado el partido. La Néstor Peña siempre está acá atrás, acá de vuelta con la pelota. Falta. Cobran falta. Muchas gracias a todos los que están viendo, todos los que son, los que les gusta el futsal, como decimos, que sea futsal, sino que no sea nada viejo, así, tipo tipo loco. Es uno de los deportes amateur que, que todos sabemos que tiene mucho seguimiento por parte de la gente, mucho cariño, mucho barrio, es muy, muy un deporte muy popular, que nos atrae a todos. Y de vuelta al señor Peña, con la pelota esperemos que es lo que pasa 9 Luta, expectante Androfín Pérez con el 23 y con el 15 Lucas Paez el medio. muy bien el monito abre la pierna y para la pelota vuelven a tirar y la pelota se va por arriba minuto Vivemos a los dos equipos. Mientras tanto te decimos que nos acompaña Spurrek, que nos acompaña Gallo Manía, que nos acompaña en la, la juguetería más grande, que nos acompaña redmark Instituto Güemes de Villa Tessai, Lema, Seguros, Kinemob, también distribuidora Vergara, Shopping de tu mascota, Europlac, El Dado, La Goloteca y el carancho, como me carga, me carga oh. Chile me dicen, carancho, frutas y verduras, claro que sí. Así que aquí estamos ¿Qué le va a hacer? Esto es así lindo día, la verdad, por suerte Y como les decía, la progresión de esto es que el domingo que viene Vamos a estar en el estadio, allá en nuestra casa, en la avenida Pedro Díaz, 1550, vamos a transmitir un poco de handball y nos vamos a divertir. Federico, ¿vos qué contaste el otro día? Que están abriendo el, el juego, también invitando jugadores más chicos en el handball. Sí, sí, sí, sí. El, el, equipo, el equipo de handball es como esto, es también como el futsal. Sí. Y como está pasando. Uh -huh. está, agar, está agarrando chicos jóvenes uh -huh. eh, de, de inferiores. Están probando, están probando uh -huh. chicos jóvenes de inferiores, para subirlos a, a primera de handball. Está bien. O sea que es un campeonato que no tiene ni descenso ni ascenso. Alexis, Alexis. Mueve Jude de Tapiales. A ver si recupera Burlingame, buena jugada de Juve, no le cobre, no falta, sin falta, ahí está, muy bien, muy bien Rama, sin falta, sin falta, sin falta, bien, bien Hernán. Hernán lo cortó antes de que arrancase y ahí está de vuelta bueno, 13, ¿no? Hernán Sosa con la 13, Rama con la 6, Alexis Soto con la 11 e Iván González con el número 2 y al bien, bien. Nahuel Barreto pregunta cómo va ganando Juventud de Tapiales 2 a 1. Faltan 8 minutos para que termine este primer tiempo. En faltas, Juventud de Tapiales tiene 2 faltas. Y este mi tiene 4. Acá está Rama. Cuando, opa. Muy bien el mono. Muy buena reacción. Muy buena reacción, se concentró Lo leyó, lo esperó Y atacó Entra Entró el Tate Entró el Tate con el 3 Y al lado de él está Iván Con la número 2 Iván, El Tate, Alexis no. y Arnau Arna. Ojo, Valimonos. con la mano del arquero busca desde abajo Sale con Alexis que tiene muy buen dominio de pelota y velocidad Hernán sí, un poco de largo, pero estuvo muy bien. Sale a presionar. Muy bien. Vientate, vientate. Bien Enseguida bien, bien, Se la saca del tema. Va con el 2 con Iván. El 5. Marcelo Ferlini. Qué memoria que tenés, eh. Sí. Qué memoria que tenés. Marcelo Ferlini con el 5. Guando para Tapiales sale, sale Hernán, Hernán tiene el tate, el tate revienta, la corta Alexis, lo tiene en medio, de vuelta con Alexis, vuelta más, con el tate, vamos Tate, vamos Tate, vamos Hernán, la dejan en medio, pierden un cachitito, están midiendo, frena, Hernán por atrás pero corta, ahí tiene que volver hacia atrás si no... Sigue, ahora está caminando. Ojo. Muy bien el mono. Sobre, sobre el palo de derecho, con, con la cara interna de su pie derecho. Salvamos, salva. Salva de un gol que estaba cantado y firmado. Muy bien el mono. Me parece que el mono entró en partido. Ahí sale Tate. Dale, que te hagan falta atrás, bien uh, uh, el mono sigue sacando oh, hay que sacarla bien Alexis, muy bien Alexis muy bien, bien, bien, bien. mira cómo bien, juega mira no, que juega Alexis mira no, que juega Alexis, no, levantate se la juega, sigue, sigue tate. el arquero el da rebote, la pelota se va afuera y es saque de arco para el triangulito Salimos con Ario. Con Ario, con Alexis. Dale la dale, dale. dale, anda, anda. Bien. Es un jugador muy bueno, Alexis. Tiene muy buen dominio de pelota no la suelta en velocidad lo tenés que ir a cortar así porque si no, ahí está Lesslie de vuelta bien Conario. Con no importa, no importa, la tiene Marcelo lo cortan, ojo la pelota se va afuera el 7 Julián Fernández es el 7, que juega en Tapiales Dylan, con Ario Córner. Ario Ario con Dylan. Dylan con Alexis oh. Ay, Ay Faltan 4 minutos 50 para terminar el primer tiempo. Ahí está Alexis, viendo la pelota que va, se va afuera. Entró dale, Luis, va. entró Luis. Entonces ahora lo tenemos a Combina, a Ario, a Dylan y a Luis. Tranquilo, bueno, tranquilo, bien. A Luis, dale, dale, Luis, dale, Luis. Con Dylan, con Ario. Con Dylan, con Dina de vuelta, Dylan. Muy bien. A lo corta y Dylan, Dylan, lo va a salir a cortar a Marcelo. Lo va a salir a cortar. Mira, mira, mira, mira. Yo bien. te dije, ¿viste? Y sí, Ferlini, eh, Ferlini juega, juega. Juega, juega, juega. Sale Dylan. Dale Dylan, dale Dylan, dale Dylan, dale Dylan, dale dale, Dylan. Seguilo tipo perro rabioso, hilo para todos lados. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, hilo. Bien, la presión va a sus resultados. No, no, no me puedo poner así. Tranquilo, Federico, tranqui, tranqui, chambo. Bueno, Adio con Dylan. Dylan, con Luis, con Adio, vamos. No combina, combina con algo. Busca para allá, para el otro lado de Dylan. Dylan de vuelta, acompañalo, porque ahí no hay nadie. ahí, que hacerlo solo, solo. Intenta localizar la pelota, hacer la para. Solo me parece. A ver qué pasó con Dylan. Emi Moreira, saludo a Fede Amigo, y yo que soy. A ver. Peña, Marcelo, Julián Fernández están ahí mirando. También está Ario, también está Luis. Bar... ¿Tú qué? Mi barbito. Acá. Yo lo tengo acá también. A ver si se recupera Dylan. Sí, se va a Porque solo sí, ahí. se, ahí se lastimó. Ahí está, ahí está, ahí está trotando, doctor, está bien. Sí. Un ratito que se queda afuera, ahí está bien. Ahí viene Rama. ¡Dale, Rama! ¡Dale, dale! ¡Dale viejo, dale! Rama oh, recibe la pelota. De Ario, Ario con Julián combina, rebota la pelota y es lateral el Deportivo rebota Julián Ario se le acerca, toma la pelota, se la devuelve, acá le espera Rama. Julián con Rama, de vuelta Rama Rebuelta. Rebuelta. con Julián, ahí lo busca Ario. bien. Rebuelta. Allá está esperando Luis la pelota, ahí está con Luis. Claro, le están diciendo buscarle a Luis o sea, Luis está abriéndose camino se está despejando ahí va con Luis ahí está uh, uh, muy, muy buena jugada muy falta buena, juez muy buena jugada y la posición de Luis ahí. Luego hablar ahí con el juez le está explicando sus razones de por qué piensa que es una falta y el juez le está dando explicaciones Quedan tres minutos para terminar el primer tiempo. Tres minutos y son cinco faltas las que tiene el Deportivo Burlingame y dos faltas las que tiene Capiales. No, tío, la pelota de vuelta la pide el ocho. La, ¡Eh! La toca con la mano para allá. ¡No! No, fue, no. Eh, no fue falta eh. Ario, el capitán, Ario es el capitán, sexta, sexta falta Sexta falta Uy, Se cae solo está, Se cae solo, no es falta, está bien ¿Dónde está así lo que se llama? Bueno, no hay de verdad Si tenemos un montes, estamos laburando Acá ahí está Marcelo con una pelota Abre hacia atrás Abre hacia, hacia costado, el seco se hace derecho de vuelta Dale, dale, dale, Ario, dale Ario Ahí está, oh. queda, pegale oh. Pero no por, por agresiones sino porque de repente los jugadores dan un paso o se lesionan solo también, es una velocidad muy grande salpó el, el triangulito de que diera vuelta su decisión después ahí va Rama entra Homero Homero el mono con la pelota. sale con combina. Acá está Homero, la pica, combina Está Ario. No. Eh, sí, Ario, Ario. Aria, sí. Dale, que queda, Julián. Ahí está Luis. Ahí está Ario, ahí está se Homero. Ahí atrás oh, la cabeza, Sí, bien, Ario. Puso todo, ¿eh? Ahí puso todo, puso la cara la cabeza, todo para desviar la pelota. Impresionante, Ario. ¿Cuándo va a pasar mi casa a buscar la remedia? Te podía haber avisado que venía, ¿no? Sí. Igual Juli me avisó a las 2 de la tarde. ¿No cobró nada? No. Bien, Luis, bien, dale, dale. Sí. Un minuto diez. Sí. Uh. Sí. Combina, se jugó. Con Homero, Homero Bonario, Luis Marca en el medio, escúchame, cariño, después charlan que estamos laburando. Si no, este no me deja solo a mí acá. Después charlan. Después charlan, no en serio, estamos laburando acá. Tiene el entretiempo para hablar. Si no me quedo yo acá de. Dale Homero, dale Homero. Dale, dale. Homero, Patiá. Bien, ahí, ahí está. Uh, muy bueno. Los rebotes. Faltando 39 segundos. Con 7. Sí, el segundo, el segundo. Ah, el segundo. La pelota siguió. Sí, o Sate de arco. Ahora, Cotiales. es el Jelly, que sacó la pelota el la no aguanta viene no el mono viene el mono bien el Ario, mono. Homero lo sigue bien Homero. Uy, no. bien Homero Bien Homero, tranqui lo que pasa es que los dos vienen al taco y bueno si, sí, no ven que hay una pared claro. vienen al taco y el lugar es Agosto. Y atendía a costo tendría que tener una protección esa pared Por los sí, pibes, sí, moro, sí, bien, como... bien, bien. Bien, bueno, bien, bien, bien, bien. Pues los pibes siguen corriendo como si fuera sí. una locomotora, viste, no. no 18 no, no. segundos. Estamos bien, estamos bien. El tema es no hacer una falta. Sí. O ellos están en la quinta. De arquero a arquero, se va la pelota, deja pasar. saque de arco para burrica 14, burrica, burrica. 14 segundos 9. Con la mano el mono. El mono lo empujó, lo empujó, lo viste. ¿No lo ve? ¡Dale, dale! Apretalo ahí, subilo. Pasa que el 8. Bien. Luis se la lleva la pelota. ¡Sacala! Así. Bien. Hay que sacarla, hay que sacarla pero Luis no dudó Tres segundos, tres segundos Luis no dudó cuando el arquero no reaccionó dijo, listo, en se corta segundos, mete un... pide tiempo el técnico de Juventud de Tapiales estamos de acá, desde la cancha de Alvear en la fecha número 13 de la División C de Futsala. ayer estuvimos transmitiendo boxeo de mater 10 sí. eh, exhibiciones Lindísimas, la verdad eh, En Hurlingham eh, vimos al el Torri, uh, sí Después eh, al Poly, Fundación Leito Fundación Leito Después estaba la gente de Bellavista Box sí. También eh, y, gente, y uno de Ituzaingó eh, Muy bien organizado la verdad Y los chicos como siempre ahí teniendo la, la posibilidad De hacer este, De hacer boxeo amateur En ese cuadrilátero Que pone torneos y competencias Y por supuesto siempre nosotros agradecemos eh, la mano que nos da Lautaro Prado de abrirnos la puerta para poder ser nosotros los que muestren eh, de alguna forma televisar como ustedes le quieran decir el boxeo amateur que a nosotros nos gusta muchísimo el, la primera exhibición fue de mujeres sí, el primer, eh, la, el, sí, la primera, la primera exhibición, exhibición fue de mujeres que eh, se competía a tres rounds y la verdad que fue una tarde espectacular dos horas más o menos estuvimos transmitiendo Sí. dos horas dos, dos horas y que la tiene creo que es el ese es el hueso, el 11 no? Sí. Pumba. es algo negro, el tuya negro volvemos. Qué bocinazo, en, eh? sí, volvemos en cinco minutos, chicos, de Tapiales Arrpa sí. 23 que es Agustín Pérez. Bueno, arrancó el segundo tiempo, movió Juventud de Tapiales. está viendo Tapiales, Urlingham, por la hora de Urlingham, desde acá, desde Alvear. Está ganando Tapiales 2 a 1. Recién arranca el segundo tiempo. Todo lo mejor siempre para Urlingham. Muy parejo el partido, ¿eh? Sí, muy parejo. Gol de Tapiales, arrancó. Gol de Tapiales a los a 30, 30 segundos del segundo tiempo. Gana Tapiales ahora 3 a 1. Luis con Dylan, mueve Urlingan, Ario... Julián Pelota para Dylan, pelota para, para Luis Todo esto es lateral para Juventud De Tapiales Estamos desde acá, de la cancha de Alvear De la cancha de Alvear, este estadio que se llama Estadio Parque Avellaneda Como dijo Federico, del Alvear Club cuánto van, pregunta, está ganando Tapiales 3 a 1 desde acá, desde la cancha de Alviar, fecha número 13. Ahí va el capitán. Con el negro. La pelota se va afuera. Lateral para Tapiales. Como dijo Federico. 3 a 1 arrancó y con una jugada simple. Llegaron al el... arco. Con efectividad. El 8. バリオ Ahí está, ahora sí. Ahora sí dale, Ario, pateá. Dale, pateá, Ario, dale, dale. Muy bueno. De una Luis al arco. El negro alcanza la pelota. Salen de abajo con el hueso. 8. La pierde, la pelota se la porquero. Bien, bien la presión de Burlingame. La presión de Burlingame provoca la salida del costado. Que va a ser Luis. El negro con combina. Mario combina. Con la intención estaba buena, lo agarró al revés. Ahí corre el hueso. Bien, sale Urlen andé de abajo con Julián. Faltan 17 minutos para que termine el partido. A Tapiales le 3 a 1. Bien, mono. Muy bien, el mono. Le cerró todo el ángulo. Puso el cuerpo con el pecho. Ataja la pelota. En un mano a mano solo. Sin defensa solo. En un mano a mano lo resolvió. poniendo el cuerpo y la experiencia. Sale atrás, le pone el 8 de vuelta. La pican. Tiene entendimiento claro entre el 14 y el 8. El mono con con el negro. La pican. Ahí está Luis, pero el arquero le pega. A bien, bien, lado. dale, dale, dale. Falta un montón, faltan 16. Ario con el negro. Ario con el negro, mueve, burla, en de abajo. Llega la pelota al Mono y sale, salimos con el Mono. Si llega... Uh. Corner. Corner. No. ¿Dice que salgo? Bueno. Bien con el cuerpo Tapiales. La recupera. No. Bueno, Juve quería salir, Juventud de Tapiales quería salir, se equivoca, lateral en mitad de cancha, lo hacemos con Ario. Ario con Julián, Julián con el mono, el mono que lo busca. Ahí. El arquero la encuentra. Tenemos, tenemos. Muy buena jugada. Muy buena asistencia del mono negro. Lo pica bien. Acá lo que combina, le pega como viene y la pelota se va al costado izquierdo del palo de Juventud de Tapiales que sale ahí, ahora ¿eh? bueno, con el 15. Viene negro, viene negro. Bien Ario, bien Ario, bien Ario. Pelota para Burlingame. ¿no? Ario te come. <risa> Se tiró al piso muy bien. Ahí la lleva el capitán. con Ario, la pican, ahí la tiene Luis Ay, no, bien, bien, de vuelta el negro, bien, dale, pegale vienes vos, Ario, que ha vos que pegarle tranquilo, tranquilo, bueno, con el negro ¡Bien, Julián! Muy bien, Julián, con Bien. bien, bien, Corta ni lateral para el triangulito. Dejan todo la cancha. Atrás, con Homero. Homero con rama, de vuelta con Julián, muy Un... bien el arquero, la... en dos tiempos, buena buena jugada de Urlingan viene el arquero de Tapiales, buena jugada de Urlingan, el arquero de Tapiales la paga la desde hoy, en, en dos o tres tiempos, le a agarrar. Oh, bueno. el mono con la pelota que sale con Homero, Homero se enfrenta, ahí está Rama, se la vuelve. ahí está con Julián combina. Con Rama de vuelta hacia atrás, le no pega, no, corta en la jugada, se tiene que hacer atrás. Se no equivoca agarra. de vuelta, lo agarra mal parado, se equivocan. está caminando al revés por Sotti. y la pelota, acá la tiene Alexis. Alexis Soto Alexis Soto con la pelota, Homero. La pelota la espera Alexis, Homero lo, lo mira, se la da. La devuelve Alexis Somero, otra vez. Dale Iván, dale Iván, dale. Dale. La, sacando, hacia atrás. Vale, la, Alexis. la pica sacando miro, vuelve hacia atrás, va allá con Alexi, la pica, sacando miro, la recupera el hecho, la clavó, 4 a 1 Sí, gol de Tapiales es Lo hizo Ernesto Peña, gana gana ahora Tapiales, 4 1. Bueno, jugador Ernesto Peña, hemos visto su despliegue toda la noche, atrás y adelante, aguantando la pelota, distribuyéndola y ahora concretando un gol. Alexis. Cortan la pelota del mono, la abre de vuelta de Homero, a su derecha, vuelve con rama, lo acompaña al mono, está Alexis mirando, está Homero, para Homero, no, rama, Dale, Iván, Iván para Rama Iván. Ahí está Homero, que la salva la pelota se va. Bien, bien, Alexi, bien. Bien, bien, bien. Ahí vuelve Alexi a marcar de atrás. Bien, bien, bien, Alexi, bien. ¿Cuánto va? Pregunta la gente. Está ganando Juventud de Tapiales 4-1 a Urlingham por la fecha número 13 de la división C de Futsal Afa. Faltando 11 minutos 48. Ahí está el mono. Con bueno, рама помогло вас помогло Complicado, complicado, complicado, complicado, complicado. Por suerte nos salvamos. Defendió bien Tapiales, salió la contra y quedó mal Urreinano. ordenado sí. pero casi alexis alexis está, está jugando ordenado digamos en el sentido que va y mete la presión sostiene lo que está haciendo va y viene Ahí la tiene rama Cruzala, uh, que mata ahí la tiene rama de vuelta. Bueno. Bien, bien, bien, bien, bien igual, La pelota pegó en el palo. Ahí está Homero. Alexis, Alexis va con el otro, ahí lo sigue, Está ahí cubriendo. Bueno, esas cosas son, la, son las cosas que generan la presión adelante. Claro. Si genera alguna inexactitud en lo que pueden ser las asistencias entre los jugadores. Le pasa a Tapiales, le pasa a Burlingame, pero para la, la presión. Rama, Ario, Alexi. Medio, medio, dos, medio. Dos. Medio. dos, dos tiene, tiene que reventar la pelota para pararla. Pues ya se había llevado, puesto dos marcas. Alexis de vuelta con la pelota. Ario con Rama. Ario, falta y es falta. No le dejó pasar. Tiro libre para Tapiales en mitad de cancha. Faltan 10 minutos para terminar el partido. Al ser tan técnico el, el futsal, es eh, para los que saben, no para mi caso, que simplemente soy un mirón, pero empezás a ver un poco cómo es la cuestión técnica de la concentración de las jugadas, del la armado y del orden mental de los jugadores. Sobre todo la concentración mental. El Porque es puro juego lo que ves, entonces empezás a ver. Cómo está parado uno, cómo está parado el otro, qué es lo que está pasando. Alexis ve lo que hace. Va, lo persigue, hace la del, va por atrás. Le tiene que marcar un pueblo para hacia o sea, Él tiene la cabeza ordenada. Bien, tenés que volver ahí. Dásela. Bien. Ario. Alexis se queda hacia atrás cuidando. Rama, larga ya está, ya está la Bien. No, no, no, no, no. Se ¿Sí vienen ellos. Muy y el mono, bueno, mono, bien, y va. Y el mono va. ¡Dale mono! ¡Dale, mono! Bien, bien, bien, bien, bien. Esos arranques son buenos para demostrar de actitud. ¿Y? La fe que él se tuvo en, en hacer todas las jugadas que hizo, pero necesitaba más compañeros acá para que eso tuviera un buen desarrollo. Ahí está Alexis de vuelta, es un trabajador Alexis. ¿eh? No, está ahí, está ahí, siempre donde está, está mirando qué pasa. Hermano de vuelta, creo que se alarga Alexis. Ah, bueno, largo. Le quedó muy largo, le quedó muy largo, muy rápido. Pero estuvo bien la salida del momento. Estuvo buena la actitud también. Puede fallar, dijo Tuzán. Tranquilo, Soto, tranquilo, dale. Está bien, está bien, está bien. Buena jugada entre Hernán y Alexis. Patió Ramiro Vigliatti se salva a Tapiales. A Muy bien el mono. Bien, mono, bien, bien. que tener en cuenta que es el, el primer partido que fue entero después de, de bastante tiempo entonces sí, sí, este, sí. pero me gusta cómo va él está yendo arrancó de, de, de menor a mayor dale dale a la, la mierda afuera Pero no me la cuelguen claro no tiene la pelota ahí arriba no te la saca nadie y de la, es, tú, es nuestra de la pelota sí, desde sí, el sí. club ¿no te queda la pelota ahí arriba que hace venías en tres semanas buscar la pelota que me manden una moto mensajería. Digamos. Claro. Con un palo largo, dicen. Dale, Tate. Tate se larga. A ah, las manos del arquero. Eso quiere decir que el tiro de él estaba bien direccionado. Aria. se le da la Tate Ario la pide, está pidiéndola con Combina con Tate Tate con Combina a ver, se le va justo la pelota un poquitito la Tate sale desde atrás desde el arco Papiales, seis 6 minutos y medio para terminar el partido el de ¿Sí? dale Luis, dale Luis Maquia. No, está bien. Pero <risa> lateral, los tapiales, <risa> marca combina. La pica, la aguanta, Ario. Así es el tate, falta. Marcan una falta. Sí. Están igualados en falta. Dos para cada equipo entró Matías Solalinde Hola, tiene. estamos con Julián, Julián Pupina, con, Aria, con Ario con, con, Solalinde. con Solalinde Solalinde también es otro, otro que es muy ágil, muy rápido el arquero, la estaba esperando el arquero ¿no? está muy seguro Sí. buena jugada sí, de Ferlini ¿verdad? 5 a 1, gana Tapiales. Y faltan 5 minutos 40 para terminar el partido. Ario con la pelota. Con todo de vuelta a empezar. Ario con Combina. Allá con Sol muy, muy Con Sol de larga acá. bueno por arriba la cabeza Luis ¡Cabac! Por suerte que se fue porque por si no sabes qué fue, ¿no? Si no arrancaban arrancaba la moto dijo sí pero bueno no, para no. los que están viendo del otro lado sí para los que están viendo del otro lado lo que está hacer? bueno lo que está bueno decir es que eh, los playouts Van a ser 18 fechas, o sea, tenés mucho más tiempo y la recuperación. la recuperación. Y lo que también es esto, que los últimos dos son los que descienden y faltan todavía seis fechas para terminar la primera ronda. Y en esas seis fechas estaría bueno que Burlingame encuentre el fuego para lo que viene después, que son los play -out, ¿no? Sí. Se viene... Combina con Luis combina, El segundo Solalinde, el Solalinde con Ario. El arquero. El... Mira. Afuera. No, me colgué la pelota. <risa> Todo bien, pero no me colgué la pelota. Ario con. Combinan. Combina, Ario, Solalinde, con Luis, de vuelta con Ario, se van acercando, con Combina, con Solalinde, con Luis, oh, la pelota más, bien. Dale, dale, dale, bien. Dale. Luis les está pidiendo que vengan para acá, ahí viene hay cambio entre Ramas, Dale, dale, subilo hijo. ¡Eh, bueno, con Rama, Rama, La pica está hizo ¡hoy! la Luis! Luis. dale ¡Bien, Gallego! ¡Bien, Gallego! ¡Gol! Gol de Burlinga, lo hizo Solalinde Un tiro de media distancia, efectivo al ángulo Ari. ¡Bien! ¡Bien! Mona, en un tiempo con Ario, vamos, Ario la pica Le rebota el 7 ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Dale, dale, dale! dale. No lo lo molesta, eso es lo que tiene que hacer Ahí le sale Luis Lo pican de vuelta, Ario con la cabeza corta el juego ¡Dale, Luis! Luis ¡Dale, Luis! Dale, Sola tira, Sola Lindel Sola Lindel con Ario Con Sola Lindel de vuelta Allá está esperando Rama del otro lado Con Ario, con, con Rama Que busca la pelota, que se mete dale. de vuelta A ver... ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! dale. No. dale. Bajaron, bajaron Un nido de pájaro allá arriba Pero bueno, ahí está No sé qué cobró, ¿eh? Que ¿Qué vio el juez? Nosotros no vimos ¡Dale, Julián! ¡Dale, Julián! ¿Qué penal? penal? ¿Qué habrá pasado? No sé. Penal para Urlingan Penal para Urlingan, faltan 2. 3 minutos Para terminar el partido, estamos 5 a 2 5 a 3 Me pongo un poquitito, a eh A ver ¡Bol! 5 a 3 ¡Dale, dale, dale, dale viejo! Pide tiempo, pide tiempo Juventud de Tapiales Y diga, cuente, analice, doctor <ríe> están, están tomando el pelo Me parece que me está gastando mi hijo Bueno, la cosa es así, como veníamos diciendo la cuestión es la siguiente, mantenés la presión con la presión arriba sobre los jugadores, eso quiere decir que vos estás con la, con la tenencia de la pelota. Cuanto más tiempo tenés la pelota, más posibilidades de llegar al arco. Y entonces empezaron a suceder el gol de Solalinde, un tiro hermoso al ángulo arriba, al ángulo izquierdo, bien pegadito al palo, por eso casi no se vio o el arquero pensó que no era luego una jugada que nosotros no vimos eh, cobran penal y entonces eh, cambió por gol, vino con el ticket que dijo tengo un gol acá y vino lo tiró perfecto este, el gol, eso cambia, cambia el ánimo también para los chicos porque el triunfo estaba, está siendo justo por ahora pero también es cierto que el triangulito no se rinde, que le busca la vuelta, que él lo tiene metido en la, en la cancha de ellos porque tiene mayor tenencia de pelota, salen de atrás. 5 a 3, y faltan 3 minutos. En futsal 3 minutos es una vida. Puede pasar cualquier cosa. Bien, el mono. Y el mono. Lo que decimos de él es que este su primer partido fue de mucho tiempo completo. Y entonces él.. Evidentemente a medida que se va enganchando al en partido están mostrando sus cualidades. Muy buen manejo con los pies, sale muy bien con mucha decisión. También sabe poner el cuerpo y cerrar los ángulos. Pero si lo despachó solo, pobre contra 40 no puede hacer mucho. Quieren colgar la pelota. Me quieren Son colgar chiles. la pelota. ¿Qué pasa, viejo? Viviana Correa dice, primero grita gol, dice de pelota, habrá hecho en la casa, y después dice, vamos, triángulo. Con, combina, combina, con Ahora, dale, Hernán, Luis, dale, dale Luis, dale Luis. Con Luis, lindo, sola lindo. ¡Bien, dale! ¡Condina, <ríe> combina! ¡Dale Hernán, dale Hernán! ¡Dale, Luis! Luis, con conoce ¡Dale! ¡Dale, ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está, no. Ay, Ustedes lo que han visto, Gustavo Villarejo, un clásico, ya de las, de las noches de futsal en las transmisiones de la hora de Birmingham, Deportes a través del streaming de stream Facebook. Ahí están, ahí están los chicos. Listo, alcohol. listo, dale, dale, dale. Ahí sale el mono. Con decisión. Abajo dale con Luis, Luis, dale Luis. Con Ario. Dale Ario, con Luis dale de vuelta, Ario. Con Luis de vuelta. Pasa, no, con... pasa. Bien. Toda la que... Muy bien. Buena. Mira vos. Va afuera. afuera. Se va afuera, se va afuera, no dice nada. Los no, corazones, no, los corazones. Dale viejo, dale. Dale, Rama. Sácala de ahí. Ahí está bien. De vuelta, toca. partidito ¿no? a la pica Simono, sí, bueno, no, sí, bueno. bien con decisión, la tiene Ario se la pasa, sola el linda que tira la pelota y se va por arriba pero buena la actitud y la levantada que es lo que en el futsal funciona, el juego rápido la presión alta la tenencia de la pelota y aumentar el tiempo que la tenés y aumenta tus posibilidades de gol acá lo vemos a Luis que va a ser el saque el corner. solalinde lo están mirando está expectante está expectante para él era con Ario de vuelta con Solalinde con Ario de vuelta se va la pelota afuera de vuelta de vuelta ahora sale Solalinde de vuelta con Rápido, la para allá con rama con rama a ver, de vuelta, a ver, a cortar, a cortar señores. Y la pelota se va afuera. Dale, dale, dale, dale. Van 5 a 3, falta un minuto, 21. Pero es interesante la levantada, Rama, Ario, Solalinde. Ario de vuelta, al fondo, ¡Viene! Solo lindo, dale, dale, para Luis. dale, Luis, Luis para dale, Bien. Es para Triangulito. dale, dale, De vuelta. De vuelta para ven, ven, ven, dale, hijo, dale, dale, dale, dale, dale, para dale, viejo, dale, Solanín le alcanza muy bien con Rama. Fue, juez, lo viste, lo viste fue bien. ¿sí? Falta. Esta sería la cuarta falta. 47 segundos. Ahora es el momento, eh. Ahora es el momento. 43 segundos 7 es lo que queda para que termine el segundo tiempo y termine el partido con un resultado parcial hasta ahora de 5 a 3 sola Linde que las corre todas ahí está Luis ah, bueno 35 segundos 10 Se vienen ellos. Bien, Bien no cortaron 24 segundos, 8. Se pide distancia el juez para continuar el juego, para que se reinicie. 19 segundos, 8, 8... Seis segundos. Ya falta poquito. Cuatro, ya está, no juegan más. Terminó el partido, ganó Tapiales 5 a 3. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, acompañando.